¡Hola chicos! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de YouTube, YouTube. Y voy a hablar de, de, bueno, mi opinión sobre lo que está pasando en YouTube a veces con la gente. Así que hablamos de todo en la segunda parte. Yo tengo en mi casa tengo a dos hijos, uno de 11 años y otro de 6 eh, años, que pasan bastante tiempo viendo sus canales favoritos. ¿vale? Entonces, he aguantado, y, y uso la palabra aguantar, he aguantado años ya, años, de un canal que se llama FGTV. Es una familia americana muy maja, muy maja. Eh, y principalmente eh, juegan a los juegos eh, en, en ordenador y hacen otras cosas. Y también he aguantado otro canal que se llama Lankybox. ¿vale? De por sí es un nombre bastante feo, pero Lankybox son dos tíos, dos chicos jóvenes. Que creo que uno es canadiense, otro americano y también pasan mucho tiempo jugando a los videojuegos y cosas así en línea. Tienen millones de suscriptores, millones, ¿vale? Millones. Ganan su vida de YouTube, la verdad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues cuando em empezaron, porque he visto todos los vídeos, créeme. He visto todos los vídeos, desde el principio hasta hoy en día. Y empezaron bien. Empezaron tranquilamente jugando a los videojuegos y jajaja, jijiji, con la familia, los niños, hemos visto el nacimiento de todos los niños y todo. Eso es bastante bonito. Pero noto una cosa. Es muy difícil seguir dando contenido Vale. Ellos, por ejemplo, sacan Lankybox, los dos chicos, sacan cinco vídeos al día, seis vídeos al día, yo qué sé, yo qué sé. Y FGTV también, muchos vídeos cada semana. Y noto que, que después de un tiempo no saben qué hacer, porque ya han jugado a todos los juegos, han hecho de todo. Así que se ponen a inventar cosas. ¡Bien! ¡Muy bien! Y a los niños les encanta Les encanta ese canal o esos canales Les encantan Pero noto que, que Hacen una cosa Y es como En el caso de que no tengamos idea alguna Vamos a gritar No vamos a, vamos a hacer algo un, Una chorrada con un juego Pero vamos a gritar Pues Gritan De hecho el hombre de FGTV Chilla El chilla Como Como una niña ¿Vale? Chilla Los chicos de Lanky Box eh, No sé no sé, en, en, el, el, en el proceso de ganar mucho dinero de YouTube, parece que, que han perdido su personalidad. Y dicen cosas, por ejemplo, tengo aquí. Un chico, no sé, finge ser un gato y dice: ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Así. Pero no estoy exagerando la cosa. Él con cada cosa, vale, están jugando un juego, una chica entra en el juego y él dice, wow, y yo, ¿qué hay de wow en, en, en esa escena? ¿Qué hay de wow? Wow. No. That? No. That no. Wait, that's sick. I didn't know they did that. Wow. Ah, Why ¡Wow! do that? wow es pasa algo, pasa algo. Whoa. Asombroso, ¿no? Pero no. ¡Wow! para cada cosa. Y si tú dices wow cien mil veces, luego wow no es nada, no significa nada. Sabes el, la, la, eh, el cuento de la, del niño que grita Lobo, Lobo, Lobo, ¿no? Y después de gritar lobo tres veces, pues los, eh, la gente del pueblo no se lo creía. Pues igual. Si tú dices wow cada dos por tres, después es como wow, sí, lo de siempre, no hay wow, no hay wow. Pues ese chico dice wow. El otro chico grita. Simplemente grita. Oh, okay. Okay. Okay. Well, I can do that. You can. Yes, I, can. Yes, I can. Yeah. Yeah. Yeah. yeah. Y a los niños, bueno, parece que les gusta que griten. A mí no. A mí no. porque Porque con mi edad, con mi edad de madurez total, tengo eh, problemas eh, del oído, de los dos, de hecho, <ríe> no de uno, de dos. Y tengo un, un sonido constante en mis oídos de o depende del día, depende del momento, pi, A veces, eh, ¿sabes? A veces dos sonidos, depende. Y cuando alguien está gritando, suena tan fuerte en mi cabeza que no puedo oír otra cosa. ¿Vale? Solo puedo oír. ¡Wow! Y, y es como pasa por la nariz ese ¡Wow! Ni, ni siquiera pasa por la boca. ¡Wow! Y, y solo pienso en un gato, en celo. ¿Sí? Así que, por favor. Yo sé que, mira, nuestro canal es un canal muy humilde, pero intento no gritar. Si no tengo ninguna idea, ¿sabes? Si no me viene nada de inspiración, nunca digo, pues, ¿voy a gritar? Simplemente voy a gritar palabras en español. ¿Sí? ¿No? No. Y espero un momento, un ratito, pienso en una idea y luego hablo. ¿Sí? Y yo creo que ellos deberían... Eh, seguir ese, ese, ese sistema de no gritar, por favor, mis, mis niños crecen, ahora mi hijo mayor no ve FGTV, gracias a Dios, pero mi, mi hijo menor sí, ha empezado con ellos y también con Lankybox, me gustaría darles a los dos un cachete en el culo eh, y, y, y darles unas ideas sobre otra manera de portarse ante la cámara Bueno, chicos, eso es todo Obviamente yo soy un hombre mayor ahora No me gustan esas cosas Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Vale, chicos, eso es todo eh, Os quiero mucho y nos vemos la semana que viene Hasta luego